¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si de pronto apareciera una especie parecida a nosotros, pero con características mejoradas, y que su único objetivo es eliminar a toda la raza humana? Pareciera un concepto cruel e innecesario, pero recordemos que hace menos de 3.000 años nosotros hicimos lo mismo con nuestros primos, los Neandertales, lo cual lo llevamos a la extinción. El humano es cruel por naturaleza y egoísta por supervivencia. Esta propuesta no trae online el cual propone un sinnúmero de temas psicológicos y evolutivos donde los homo sapiens y los diclonins son los bandos enfrentados ¿Pero qué son los diclonios? son una especie de mutación del ser humano el cual presenta cuernos y habilidades infrahumanas por esto son enjaulados y sometidos a todo tipo de experimentos ya que son considerados agresivos y peligrosos este anime está basado en el manga creado por Lin Okomato el cual es adaptado por estudios de la MS Corporation, cuenta con tres episodios más una ova. Su género es gore, acción, drama, tragedia, suspenso, psicológico y ciencia ficción. Fnline nos narra la historia de Lucy, una de las primeras de Clonus, el cual logra escaparse donde la humanidad la tenía confinada. Pero no es la típica fuga silenciosa como la del Chapo Guzmán, ya que avanza por el pasillo destruyendo y masacrando a toda persona que se interponga en ella En el último intento de evitar la fuga de Lucy recibe un balazo en la cabeza El cual la deja el inconsciente y cae al mar Este balazo la hace adoptar una doble personalidad Una llamada Lucy, que es ágil y peligrosa Y otra llamada new que es la inocencia y el agua de la buena Lucy Y prácticamente todo el anime se la pasa diciendo Neo Neo, Neo, Neo, Neo, Neo. Que es algo lindo de ver Lucy despierta en la playa, paralelamente Cota, el coproganista, la encuentra y la lleva para su casa. Así avanza esta historia, y más adelante logramos saber el oscuro pasado entre Cota y Lucy, y el hecho que cambió la vida de Cota. Mientras se nos daba a conocer todos estos eventos del pasado, la organización que la tenía en cautivario la busca para eliminarla, los que nos dan un sinnúmero de situaciones peligrosas, La serie se desarrolla de una manera apresurada Al final vemos como el Dr. Kurama Uno de los líderes de esta organización decide liberar a Mariko Ya que es una de las declonios más fuertes El cual su objetivo es principal es eliminar a Lucy y a Nana Nana es otro clonio que luego de enfrentarse a Lucy Damos un giro y vemos como Lucy y Nana conviven juntas Mariko y Lucy luchan En donde Lucy pierde uno de los cuernos y queda inconsciente aparentemente En ese instante se da a conocer que Mariko es hija de Kurama, y para evitar que mate a todos y con sentimientos encontrados, nos dejan una, una desgarradora escena donde padre e hija por fin están juntos, y estallan al alejarse. Tiempo después, vemos como Lucy se aleja, y le dice a Nana que viva con Kota, y que tenga la vida que jamás podrá tener. a Lucy enfrentarse contra un pelotón Esta escena misma nos hace a entender la aparente muerte de Lucy El final de este anime es abierto Y se presenta muchas dudas Ya que nos presenta una escena donde Lucy llega a casa Con su otra personalidad, Neo Ya que se puede observar su silueta en la puerta Si quieres un video explicando a detalle el final de FNLINE Dale like a este video Este anime destaca por su banda sonora ya que logra el efecto de desesperación y ambientación ideal a medida que avanza la trama. Su soundtrack es perfecto, en serio, es lo máximo. Elfen Line falla en el desarrollo de los personajes secundarios, ya que la trama se desarrolla de una manera apresurada y atropelladora. Esto fue todo por este video. Si quieres ver más de Elfen Line, lleguemos a más de mil vistas en este video. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima.